Jimena Barón y una confesión hot, la escena de sexo de la película de Rodrigo duró una hora y cuarenta. El próximo jueves se estrena la película que cuenta la vida del potro Rodrigo. Esto trajo otra vez al centro de la escena Ramiro Bueno, el hijo del cuartetero, quien la noche fatal en la que su padre y el hijo de Alberto Olmedo, perdieron la vida, estaba dentro de la camioneta. El choque se produjo en el kilómetro 24,5 de la autopista Buenos Aires-La Plata, y en los asientos traseros de la camioneta que conducía el cuartetero también viajaban Ramiro Bueno. 20, en ese momento un niño de dos años y medio, junto a su mamá Patricia Pacheco. A 18 años del luctuoso momento, el adolescente debió revivir la tragedia al ver El Potro, lo mejor del amor, la película que recrea los últimos agitados años de la vida de su padre. En una nota con la revista Gente, Ramiro admitió, es una película muy fuerte. Me impactó desde el minuto 1 hasta el cierre. Fue muy emotivo ver la vida y la historia de mi papá. Al final de esa toma terminé con una pierna temblando, llorando a lagrimones. Fue una escena tremenda, pero muy bien tratada. La verdad, Lorena, Muñoz, la directora, hizo un gran trabajo. Con respecto a que guarda en su memoria de la fatídica noche en que fallecieron Rodrigo y su amigo, Ramiro Bueno confesó. No recuerdo nada. Ni de ese día ni del accidente. No creo que sea por una cuestión de estrés, sino por la edad. El día que mi tía Ulise estuvo su primer luna park me quedé duro, porque en algún lugar mis recuerdos me decían que yo ya había estado justo en ese lugar del escenario. Esta película llena un poco el vacío que dejó la partida de mi papá. Jimena Barón y Rodrigo Romero, el actor que interpreta al potro Rodrigo en la película, fueron pareja durante un tiempo después de la filmación. Según cuentan quienes estuvieron con ellos, la atracción se dio después de filmas escenas de sexo muy jugadas. Jimena interpreta a Maric Zavalli, quien fue novia de Rodrigo, y tuvo que filmar escenas más que jugadas. Ayer la actriz se refirió a ese momento y cómo fue filmarlas. La escena duró una hora y cuarenta, fue un desafío muy grande. No había hecho nunca escenas de sexo, él tampoco. Para ambos fue un montón, pero nos tranquilizamos mutuamente, afirmó Barón en diálogo con agarrante Catalina. A su vez, la artista desmintió los rumores que indicaban que no se había querido teñir para personificar a Marixa, hubiese preferido teñirme de negro antes de ese rubio naranjado espantoso que me pusieron que todavía no me lo puedo sacar, confesó. Una película que levantará polémica, sin dudas.